Hola ¿Qué tal? del canal. Aquí, Capley nuevo video para ustedes. Hoy nos encontramos con Rabito y Kenai. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué, Kenai? Yo soy Kaplay. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así el Capley Soy sí, yo. Quítate esa cabeza, bro. ¿Qué? Que yo soy Kaplay. Tú eres el falso, amigo. A ver, te ves muy guapo y todo, pero, pero soy el único aquí severo y magistroso, bro. ¡Bah! ¡No! ¡La dios te sin contagia! ¡Corre! <risa> ¡Eh! Bueno chicos, los traje hoy en el rato de los colores. ¡Oh! Soy el tónico, ¿cómo hago? ¿Cómo oh, Mira, güey, color gris, güey. Está eh. bonito. Bueno, eh. Digamos ya, ya me pronuncio ganador, la verdad. <risa> bueno, <risa> les explico. Les explico. Lo que vamos a hacer es que aquí va a tocar un color, digamos va a tocar el color rosado. Y en todo este mapa tenemos que buscar cosas rosadas. Solamente se puede un objeto rosado por... por ¿Y si tío? toca el color morado, qué hacemos? Pues no, no se vale, se, se descarta porque tiene que ser rosado o verde cuando toque verde o ¿Y amarillo. si sale tricolor? ¿Y si, y si sale el anaranjado? ¿Y ¿Y ¡Los descarto si, y gano si sale yo! sale el violeta? ¡Los descarto ¿Y, si y gano sale el azul yo? oscuro? ¡Oh my God, Rabito, que no, bro! Tienes que pensar, tienes que ver bien el color y todo, ¿vale? ¿Entendieron? Oh, ah, ¿Entendieron? Capis y capis. Sí, sí, sí, bueno Bueno, chicos, ¿qué les parece si empezamos allá de una vez? Eh, pues de hora, viene, le den unos botones. Ya ah, le di, ya le di. Vale, Rosalito, rosado, rosado. Coloca la cara. Rosadito coló... cielo. Coloca la ahí arriba. Ahí arriba. Véngalo, pégalo, pégalo. Ahí está. Esta. Miren, chicos. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a coger la, la, los objetos? Bueno, pues en esta palanca tú le das y te da. Mira, te da espada, ¡Ah! te da hacha, te da pico, bro. Pero, oye, Rabito, Rabito, Rabito, ¡Rabito va a dañar el sistema, bro. ¡No tengo todo el inventario lleno de hachas y de picos! ¡Ay, <risa> no, amigo! <risa> no, ¡Oh, Dios coto. mío! Bueno, yo voy a empezar. Que ¿Kenai, puedes poner el temporizador, por favor? ¡Claro, cómo no! ¡Dale, que, mime, nadie haz no? lo tuyo! ¡Soy Ahí. el dueño del tiempo! ¡Dentro de tres, dos, uno, go! ¡Vamos, vamos! ¡Uy, buscar cosas rosadas, rosadas! ¡Ay, mira! Ay, ay, ay. ¡No la agarro! ¡Por este lado, por este lado! ¡Ahí está, la agarro! aquí, no, en vez de rosado! Mira, vale. mira lo que tengo perfectamente Exacto, acá llevo rosa? dos, llevo dos, bro Llevo dos, llevo Pero acá hay uno, acá hay uno A ver, aquí, dale, recojo Uy, tres, oh, tres oh, cosas dale. Ok, eh, esto está Amigo, rosado, pero por favor, esto lo tengo facilísimo, ve Tengo todo tipo de colores rosados Rosado, eso ya lo tengo Corre, corre, corre Rosado, rosado, rosado A eh, no, Ok, perfecto, tengo esto por acá ¿Cómo van chicos? Aquí. Mira tú, eh, todo bien, amigo Te pero, digo, es más, yo ya puedo ganar de ya, eh Sin te ni nada ¿En serio? No, oh, hombre, yo ya, serio, llevo basta yo ya llevo bastante cosita ¿Y tú, Raito, cómo vas, panita? Sí, yo, yo, yo por suerte, yo, yo vine con, con, con calzoncillo rosado Entonces ya tengo ganada la partida Eh, los... No se vale, bro, pero bueno A ver <risa> Yo no eh, creo que sea del color natural de los calzoncillos bueno, vamos a agarrar esto para ver si de pronto, pues, pues cuela, cuela. Vamos a ver. Eh... Uy, eso, eso, eso da cosas rosadas. A ver, a ver. Ven para acá, ven para acá. A ver, mira, ven aquí hay no, todo tipo de cosas. Ven para acá, ven para acá, asqueroso. Ahí está. Ya está. ¡Eh, rabito! No me. ¿Te quedas encerrado, bro? Ahí está. ¿Bro? <risa> ayuda Bueno, me quedaré con los chanchitos a dormir ¿verdad? Alguien dijo que necesita ayuda ¡Super y al rescate, ¿dónde estás? No, no, no, no, bro. bro. Pero, pero bueno A ver, aquí bueno. no hay más, bueno, no hay más cosas eh, queda que Esto nada? es rosado, ¿verdad? Esto es rosado, eh, queda un minuto con dieciséis segundos Un minuto, un minuto con dieciséis segundos A ver, más cosas rosadas, por favor Eh, por aquí, aquí no hay y mira Ni mira, aquí no hay rosado ¿Sí? Aquí, perfecto. <risa> tengo tengo muy, muy muy, poquitas cosas, la verdad. Ahora sí. A ver. Tengo muchísimas. ¡Ostras! La tiene? fiesta de las ovejas. Ya, pero no hay rosadas, bro. No hay rosadas. No son ovejas rosadas. No sirven. 20 segundos. Yo creo que... Nah, yo no veo más cosas rosadas, la verdad. Pero vamos a ver si de pronto... O oh, no. O oh, no, amigo. El reloj. ¡10! ¡Esto es otro. ¡Nueve! ¿Esto es otro? 4, ¡Siete! 3, ah, ¡Tienes! Ah, ¡Cuatro! ¡Tres! Vale, vale. ¡Dos! Sí, sí, sí, sí. ¡Uno! ¡Ya! ¡Tiempo! ¡Vale, vale, vale! vale wow. okay, volvemos! ¡Uf! Uh, ¡Uf! Uh. Ok, vale, perfecto Vale, chicos eh, Espérate, acá en este cofre de chuleta Por si quieren comer, bros Ahí está, vale eh, ¡Oh, eh. qué rico! Las invitas tú rico, qué rico! Qué rico. Mm. Bro, estamos comiendo mm. frente de un cerdito <risa> Mira, aquí como puedes presentar Mira, mira, es más ¿sabes ¡No! Que... ¡No! ¿Qué te pasa, <risa> asesino, puerco? Amigo, los lo iba a asesinar puntos, yo, no pero con gracia Son puntos, son puntos Oh, my God, coloquen sus cosas en cada una de sus cabezas aquí en los cofres A ver, vamos a poner Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y este por siete siete vamos, vamos a ver ya los colocaron, ya los colocaron, que Kenai, ya colocaste sus cosas Eh, sí, sí, estoy en eso Bueno, está aquí, está aquí, está aquí Rosadísimo, uf, uf, uf Uf, pero espera, espera, mira lo rosado que es porfa. Me mira, mira, mira todo ver? rosado que recubre, amigo A ver, mira. a ver, pero Ah, salió un crack Ya ves, todo pero rosado si, Pero si todo fue amarillo, bro Eso no cuela, eso no sirve <risa> Descartado, bro Ay, amarillo. Amarillo. ¿Tú esto. A ver, a ver, uno las camas, solamente una cama Una, dos... ¡No, bueno, what, what, what, Uno, dos, tres La chuleta apenas... Apenas una chuleta, a ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete ¿Y yo? Uno, dos, tienes? tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ocho! ¡Ocho cosas! Ya, el ladrillo no, oh, cuenta, el la, ladrillo no cuenta! El ladrillo no cuenta! El ladrillo, el ladrillo rosadito, míralo. No, mío. Eso es tan rosado. No, no, eso no cuenta, amigo. Lo mío sí cuenta 100% real. Oh, eso, no bueno. es, eso no es rosado, eso es amarillo. Pero no, quedo, quedo empatado con el rabito. Ah, haces, no, no, no, no, porque va, yo traje no, más cosas rosadas 33 camas rosadas Pero o sea, uno es Uno por ítem Pero la, la, si la, el tiempo es la, relativo la, También los colores son relativos Si yo lo veo así es porque es así No puedo argumentar nada ante esa lógica Otro, otro color, otro color Yo le voy a dar, yo le voy a dar este botón ¿Qué color? ¡Verde! ¡Verde! Oh, qué, oh qué bonito, mi color favorito Dale ¿Qué, qué se llevó la lana de acá? ¿Está rosada? ¿Hola? ¿Por qué siento que Rabita lo utilizó por uno de sus puntos? ¡Ay, <risa> ¡Qué ¡Ay, estás idiota! Luego te quejas de los demás Ay, bro, yo no me di cuenta Alguien alguien la, romp, la dañó y yo me la agarré. Claro, siempre echándole la culpa a los demás Sí, sí, pero venga, no perdamos más el tiempo Vale, temporizado, bro Cuenta regresiva vale, en dos Eruro, go go go go, corre ¡Ay! corre corre corre. Eh, rabito, no te lleves todo, no te lo lleves todo. Semillitas, semillitas. ¡Ay, no, ay, no! De cosa... ¡Ah, vale, vale, vale! Acá hay algo. Aquí. Oigan, el pasto cuenta, ¿verdad? ¡Ay, hoy! Es algo verde. No, no me deja agarrar. A ver, no puedo agarrar nada. A ver dónde están las cosas verdes, por okay. favor. Esto, esto. No lo puedo agarrar. Semillas, vale, vale, vale, semillas. Aquí no hay nada. Eh, por aquí tampoco esto, esto está vacío Esto está súper vacío A ver por okay. acá agarro, agarro Esto, vale, eso es verde más, eh. ¿No, más cosas verdes Espera un momento, Capley tú eres verde Significa sí, que si te llevo tengo recompensa Puntos extra no no, no, no, no, no, no, no, no, bro, no, no bro, re, bro, bro. Pero... Yo me, yo me auto Yo me auto autocalifico eh, pero, pero eso no tiene sentido ¿Se te sí, vas a meter no. en el cofre? No hay nada, bro. Yo me autocalifico. Corre, corre, corre, corre. Me me... vale, vale, vale. Esto es verde. Esto es verde. Esto, esto es verde. Esto es verde. Nada por acá. Vale, vale. Esto no se vale. Aquí no hay nada. Eh. No, no se ve nada más verde, bro. ¿Qué? Vale, vale, vale. Encontré un secreto. ¡Ajá! ¡No! ¡Cochino! Vale, me la llevo, me la llevo, me la llevo, para mí. Vale, ya conseguí uno. Eres grande, Drake Pues nada, esto no funciona Entonces pues... No, no que... sirve, no sirve sí, sí, cosa. Chicos, corran 11, 10 segundos No, ah. bueno Yo creo que ya, ya, ya no voy a darle más Yo no encuentro nada más verde Vamos a llevarnos de pronto esta cosita Ya está dos uno Ya, se acabó uh. Uh. Vale, vale, ¿Qué? vale van vale, chicos, ya ya se acabó el tiempo. Ahora hay que colocar las cosas en nuestros cofres. Vale, ver, vale, vale. A ver, a ver, a ver. Bueno, yo sí tengo bastante cosas. Vamos a ver, rabito. Mira, mira, mira. Este yo sé: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué? Pero la cabellita, bueno. Claro, tu cabeza es verde, <risa> por eso que te la robé. Eh, que claro, <risa> no claro. A ver, vale, ¿qué mi mana? ¿Sabes? Es el único. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vale, Rabito. Pero la cabeza... Te, te la voy a contar, pero la va a colocar aquí la vale, eh, vale, cabeza. Vale, qué suerte que tú también eres bueno como con Rabito. También eres bueno conmigo, claro. A ver, claro, ven, claro, ven, ven, a ven, ven, ven, Rabito, vamos a ver me, me, me, y acá me, me, me, me, me, me, me, la me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, ¿Siete? ¿Otra cabeza bro? ¿O por qué? ¿Por qué tanto eh. amigo? Eh, bueno amigo, hay un vendedor por allá afuera vendiendo puros capleys <risa> ¡Ay Dios cielo santo! Bueno, entonces esta ronda la ganó Rabito ¡Gracias gracias Se los regreso a mi padre, a mi familia, a mis hermanos que siempre confiaron en mí Nada no, mi bueno me retiro Amigo, eres huérfano, ¿de qué estás hablando? ¿Hola? Esto ya no es divertido, es triste bueno, ahora sí, vamos a empezar con la otra ronda que. Espero y aspiro. Toque un color de estos bonitos. A ver, ahora. Le doy yo, tonta. le doy yo, le doy yo, le doy a yo, ver. le doy yo, le doy yo, le doy yo. Eh ¿Qué? Bueno, mira, ¿Qué me tocó? ¡Amarillo! Ah, ¡Amarillo! ¡Vale, vale, vale! Amarillo Amarillo no? okay. Oye Rabito, ¿me prestas tus ojos ya que es amarillo? ¡No! ¡Tú me prestas tu pelo, bro! ¡No! <ríe> ¡Qué no <a> cabrón! <ríe> ¡Qué <a su> <ríe> no, no, no, no, no. Bueno, bueno, coloca el tiempo, Canai, por favor. Vale, lo coloco en 3, en 2, en 1. ¡Go, go, go, go, oh, go! Vamos a buscar cosas amarillas. ¡El rabito se adelantó! No se vale, vale, esto amarillo <risa> yo... ¿Qué lo puedo ir? agarrar para aquí, amarillo? Amarillo, amarillo. Vale, vale, aquí, aquí aquí hay cosas amarillas. <risa> ¡Uy, uy! ¡Ey, yo sé dónde vas, Kepling! ¡Eh, no. mira aquí, qué ¡Eh! Los dejo no. encerrado con el ganado no. mientras yo me dio las cosas. Mira, ¿no crees que te hubieras agarrado un sol chiquitito? ¿Tú sabes cuál es el ch sol chiquitito? No, ¿cuál es el sol chiquitito? El girasol, bro ah, Buena jugada Inteligente, ¿no? Cinco, eh, cuatro, trato, tres no no, no, no, no, no, por favor, no No encontré más Ay, tío, ya se acabó el tiempo Vamos a meter las cosas en los cofres A ver, a ver. Uno, dos 3, 4, 5, 6 6 cosas tengo yo, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 qué, a ver, a ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Con razón me falta pelo What the fuck, que <risa> me pasó <risa> que no <nadie? risa> Me falta pelo Bro, yo creo yo creo que se fue al sol y se quemó todo el pelo ¿Acaso tú no lo ves aquí, mi cabecita? Mira que está todo mi pelo O sea que el ganador final es Rabito otra vez Claro, ¡Ah, ah, ah, ah, puede se ser Mi mamá, mi papá, mis hermanos que me apoyaron Oh my god. god Pero si sigue siendo huérfano Bueno chicos, ahora vamos con otra lana ¿Quién va, Rabito? Dale, ganador uy, uy. A ver, dale, dale ah. ¿Qué? ¿Qué tocó? No. ¡El azul! ¡Oh, azulito! Oh, ¡Dame, dame, tu, cabeza, dame tu, tu, tu camisa, ¡Dame bro, tu camisa! bro! camisa! No, pantalones ya! nuevos, amigo! ¡Usanos para algo! Dámelo. ¡Ah, es verdad, chicos! ¡Mira! ¡Mira qué fachero me veo hoy! ¿Ves? Eh, pantalones azules... ¡Sí, ¿verdad? sí, sí! No. ¡Te verías más fachero sin ellos! ¡Dámelos! ¡A ver! ¡Qué asqueroso, pervertido! ¡Oye, Ay. tranquilo! ¡No te pases de listo conmigo, muchacho! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡A ver! ¡Aquí! ¡Camita! ¡Y! ¡Uh! Ya sé qué hacer con esto Espero conseguir otro Por favor, consigo otro A ver eh, Vale, esto aquí Aquí no hay nada azul Esto, esto ah, Esto no, no se puede, no se puede A ver Vamos a ver Ya tengo varias cositas Espera un momento Bro, ¿te diste cuenta? ¿Qué, qué te di? ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No. Mira, mira, voltea, voltea El cielo es azul El cielo De es verdad, azul De verdad, pero no se puede atraer Eh, mira, mira pues bueno. mío, mío, mío, mío, mío, mío Lápiz ¿tapis? Mío, todo mío, no le voy a dejar nada a ustedes Dame vacíos. tus pantalones, dame tus pantalones Dame tus no? pantalones Rabito, ¿sabes que no se puede llevar el cristal, verdad? <risa> lo quería intentar ah, Vale, vale Diez, mejor me así 9, 8, 7 ¿Sabes que es lo más triste de que haya tocado el color azul? ¿Qué? De que por muchas cosas azul que tenga Nunca voy a estar a su lado No, panita <risa> edad de -way. ¡El tiempo! Me dio una última cosa Vale, ya está ah, eh, pera, Ok <risa> yo, yo, yo también, pues ya, ya que andamos de rateros latinoamericanos Yo también Vale, coloquen sus cosas en sus cofres bueno, Vale, vale Uno, Aquí. dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Nueve cosas tengo yo! ¡Guau! ¿Qué? ¿Qué? Tengo 9 y con Rabito serían 10 y con Kenai serían 11 Ah, ah ¿verdad que todos aquí tenemos eso. Y yo 12, vale, 12 cosas para mí ¡Woo! ¡Esas pero, son muchas cosas! A ver, ¿ustedes qué tienen? A ver, Kenai, ¿qué tienes tú? A ver, Venga ¿Tienes un bloque? Vale, hubieras crafteado Tienes 1, 2, 3, 4, 5 Vale, 5 cosas ¿Pero ¿no, no te diste cuenta de algo que hay ahí, amigo? Los pantalones mis pantalones Es que como vi que compraste dos, pues me metí y te agarré uno Por suerte tengo uno de repuesto, bro Menos mal. Vale, eh, Rabito Uno, dos, tres, cuatro cosas cuatro. Otra vez mi cabeza, amigo Otra vez, ¿es en serio? Es lo único azul que encontré Bro, ¿y tu chamarra? ¿Tu chamarra también es azul? No, claro, que... sí, amigo sí, sí, no, no, no, no, no. Estos pectorales Pero... no, no se pueden mostrar. Pero uh, si tus partes importantes están al aire, amigo. Guacho, <risa> mira, mira, qué macizo se ve, rabito, bro. Dos mil años más tarde. ¿Esto? Oh, mía. Rojito, rojito, rojito. Mira, miren esta chuleta. Yo tenía esa chuleta desde el comienzo y mira. ¡Es roja! ¡Es roja! No, en la suerte me ilumina. Y más rojo aquí. Vale, me llevo esto y me llevo el restón. ¿Sí? El restón. ¿Cómo van, chicos? Todo bien, amigo, todo bien. Mmm. ¿Será que miran bien? No lo sé, la verdad. Aquí no lo.. Claro, amigo. Esa puerta, bro. Ay, no, ya añaron la casita. Estos güeyes ya dañaron. Hicimos un wea. <risa> <No, es> que... <risa> <Ya> ¡Ay <amigo>. la reconstruimos! <risa> A mí me enseñaron. Lo que ves en la calle que no es de nadie es porque es tuyo. Yo quiero que tú me regales tus medias eh, ¿Cómo te digo que Bro, no están a la tú, venta? Tu, tu chamata, me lo hiciste mi mami, chamata, ¿Verdad? Atrás también tiene rojo, pero no sé, amigo, no, no, no, no. Bro. Esto me lo hicieron con mucho cariño y con mucho amor ¿Sabes? El corazón es, ro corazón es rojo El ¿Corazón es rojo? ¡Rojo! rojo. ¡No, no, no! ¡Rojo! Aprovechamos el minuto que nos queda. Vale, vale, vale. ¡Lavito! David, vamos a compartir algo, panita. Vete, bro, ¿a dónde vas? Ven, no, no, te no, no, vamos a, a... Te van a compartir no, algo. Ven, ven, no por ¿por corras. Corres, ¿por, qué? ¿Por qué corres? ¿Por qué ¿Por qué tengo espalda? Ven, way are you running? Wey, are you running? Corre. Dame tu corazón. Dámelo, dámelo. Pues bueno, yo me tomo el corazón de quien ahí. está bien? el corazón esto no era parte del trato Ok, ahora coloquen sus cosas en sus cofres A ver, uno, dos, tres, cuatro, siete cosas tengo Wow, amigo, ¿el rabito cuánto tiene? A ver Mira, yo también tengo siete Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Esto no cuenta, seis cosas tiene ¿Por ¿Es qué no cuenta? El Junker es rojo ¿Quién dice que no? Puede ser rojo si te lo imaginas rojo. Pero es, de, es verdad, mira, como diría mi tía, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Exacto. Eso explica muchas cosas. Rapito, te regalo estas medias, bro. Coloca... No, gracias, no, gracias, pónteras, no, no... Póntela, bro. Te, bro te falta. Bro, póntelas! te sí, falta. Bro, para que no te ruen las oh, patas mira. de buena suerte, bro. No, esas, claro. esas medios tienen pezuña. No, no, no. Tranquilo, amigo. Solo tengo 7 semanas sin bañarme, pero tranquilo. No, no, no, no, no. Eh, lo corporal personal. Venga, bro, no me hagas el feo. Venga, dale, ponte. Eh, te feo, te feo, Fuchi. Ok, como resultado final, quedaría dos para Rabito, dos para Coplay y uno para Kenai. Así oh. que.. Como que hemos empatado, Rabito y yo, los comentarios nos dirán quién es el ganador O Rabito o yo Yo, yo, yo yo, que... yo, yo, sí, sí, sí yo Pero yo, tú yo. no cuentas, tú, tú, tú Pero... perdiste, tú perdiste No, Aspiroso. yo no perdí, yo no perdí Yo no, perdí te, pelea, ¿acaso? no se peleen, ya es obvio que yo gano, sí, cierto nah, sí no, no, es yo voy a ganar porque, mira, tengo una ropa más fachera y, y, y todo Y molo yo porque, pues, soy yo No, Entonces, no mira, yo no tengo pantalones, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo ¡Arriba la aire, No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,